cicloaventura hoy miércoles 26 de junio de 2020 empezamos nueva cicloaventura lo que, lo que tendría que haber sido el camino del CIT desde Jadraca hasta Barcelona pasando por Zaragoza al final por causas de, de la pandemia de la COVID-19 me he visto obligado a recalcular la ruta y, y dar la vuelta por el anillo de Bayucanta también perteneciente al camino del mundo. porque ni un virus me conseguirá parar. Nada más salir de casa, a los 5 minutos ya me ha caído una pequeña tormenta de verano que no ha venido bien para refrescar y me ayudará para ir tirando. Al final he salido a las 11 de la mañana, entre unas cosas y otras y los últimos preparativos. He salido un poquito tarde, pero entre que no calentará el sol mucho porque está nublado, eso ayudará a que Chino Chano vaya dándole caña y cumplamos los dos retos para hoy: que es llegar al Colea sobre las 2 o las 3 de la tarde y después seguir hasta Medinaceli otros 60 kilómetros, completando así los dos primeros tramos de 120 kilómetros. Y el objetivo es. Estar cuatro días antes de volver a casa. Así que, vamos para allá. del mediodía ya hemos pasado peregrina y nos queda hora, hora y media para llegar hasta hasta el colea del final la verdad es que no tengo nada de hambre me voy a esperar esta hora hora y media para hacer hambre y una vez que llegue al colea pues prepararme la comida descansar un poquito y tirar, sin entretenerme porque el día no está muy amigable no hace nada de calor pero amenaza tormenta Lleva todas las mañanas esos remolinos por ahí que me dan mala espina y amenazan agua. Pero bueno, por lo menos no hace más calor que el rompepiernas que toca subir ahora en pleno corazón del barranco del río Dulce, en el mirador de Ferry Rodríguez de la Fuente. Vamos allá. To slay it. Yeah.